Saludos, nos encontramos aquí desde la Comunidad Pasto, el Centro Comunal del Consejo Vecinal de la Comunidad Pasto de Aybonito, atendiendo a la resolución 259 de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central. En esta ocasión estamos eh, convocando a la comunidad, al municipio de Aybonito y a Acueductos y Alcantarillado para que le explique a la comunidad y escuche a la comunidad, tanto eh, Pasto como la comunidad Sierra y otras comunidades que se han visto afectadas por eh, la falta de agua eh, durante estos meses que se ha acrecentado. Así que necesitamos ya respuestas, tanto a nivel de acueducto, a que nos explique cuáles son los planes a corto y largo plazo para estas comunidades puedan tener ese líquido verdad, tan importante para todas las familias. Ya es una desesperación, nuestras comunidades necesitan que le den explicación y aquí nuestra comisión está ejerciendo su función de fiscalización. Así que eh, esperemos tener grandes frutos para la comunidad y logren poder tener esas respuestas que tanto necesitan.